Ya tenemos todo claro con la pendiente de la recta. Ahora vamos a hablar sobre la ecuación de la recta. ¿Cómo podemos nosotros representar esa secuencia de puntos por medio de una expresión matemática? Empecemos. Aquí tomamos en consideración lo que vimos allá en el video de la pendiente de una recta. Si tú tienes una pendiente cualquiera para una recta, puede ser esta recta, Tú tienes para la pendiente dos puntos que tú conozcas. Dos puntos que tú conozcas. Nosotros allá explicamos que básicamente la pendiente era. Hicimos la demostración y todo. Si no lo has visto, te invito a que le eches un vistazo. ¿Qué pasa si tú en vez de conocer dos puntos, tú conoces uno solo? Y quieres saber la recta que pasa por este punto, teniendo ya como dato, como información, la pendiente que pasa por allí. ¿Ok? Ahora imagínate que ya este punto tú lo conoces ese punto tiene coordenadas ahora para nosotros porque todos los matemáticos fastidiosos le cambian los nombres a las cosas yo no soy matemático pero vamos a ponernos aquí con esto con esto de x0 y 0 tú dices ok un nombre nuevo para ese punto antes era y2 x2 y y1 x1 Sí, pero ahora es x0 y0 si yo te digo a ti mira para ese punto yo quiero la ecuación de la recta que pasa por allí. Pero ¿y, los otro, ¿y el otro punto? Cualquiera, no importa. Puedes escoger el que tú quieras. Es un punto genérico. ¿Sí? Punto genérico. Puedes colocar el que tú desees. Entonces, por ejemplo, tú dices, no, bueno, yo voy a escoger este punto que está aquí que pertenece a la recta. ¿Quién es? No sé. Puede ser un valor genérico. Y ese punto genérico lo llamamos ahora. Lo llamamos eh, X. X. Y, y, un punto genérico, X y Y no sabemos cuánto vale, ¿ok? ¿Qué pasa si hacemos la pendiente para esta situación? Sería, la pendiente va a ser el Y menos Y 0 ¿sí? Y menos Y 0 sobre X menos X 0 ¿ok? ¿Qué pasa si esto lo pasamos multiplicando para acá? Quedaría M que multiplica a X menos X 0 de Y menos Y cero, ¿Qué pasa si lo volteamos? Porque vamos a voltearlo, porque parece ser un poquito fastidioso esto. ¿Qué pasa si esto lo giramos? Que haría y menos y0 igual a m de x menos x0. ¿Qué acabamos de encontrar acá? Recuerda, recuerda que el único dato, el único dato es esto y esto. Tú no tienes el otro punto que es genérico. Ese punto xy puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser, este, puede ser cualquier otro. ¿Okay? quiere decir que esto aquí se va a dejar representado genérico pero esto se sustituye por el, la coordenada del punto esto se sustituye por la coordenada del punto y aquí se colocaría la inclinación, la pendiente de acuerdo. quiere decir que ahí estamos encontrando una expresión matemática que independientemente de los puntos que tú trabajes y tú utilices siempre te va a dar la inclinación de esa recta porque es que viene de aquí, mira te va a dar siempre la inclinación de la recta conclusión, esto que acabo de colocarte acá es la famosa, la famosa ecuación punto pendiente para conseguir la ecuación general de una recta. Entonces, a partir de allí, tú dices, si esta es la ecuación punto pendiente, ¿por qué se le llama así? Porque con ella tú necesitas tener un punto por donde pasa la recta y la pendiente, digamos, lo que sería la expresión de la ecuación de una recta, ¿de acuerdo? Entonces, esa ecuación punto pendiente ya viste de dónde sale. Ahora, la ecuación general de una recta tiene otra, digamos, forma de, escribir, de escribirla. Toda sale de aquí. Todo, todo, todo sale de aquí, mi gente. Por favor, eh, que eso quede claro. ¿Qué pasaría si, y ahorita voy a poner un ejemplo rapidito para que se entienda por qué se puede llegar hasta allá. ¿Qué pasaría si tú acá multiplicas distributivamente estos dos términos, despejas Y? ¿Sí? Si tú agarras y dejas todo despejado, dejas ahí todo como como matemáticamente hablando, tú agarras y dices, mira, y menos y cero aplicándole un poquito de álgebra a esto, esto es con puras letras, pero bueno, así podemos hacia, a practicar bastante álgebra también. Si esta m multiplica distributivamente estos dos términos, ¿qué quedaría? y menos y 0 igual al famoso m por x menos m por x. M, dislexia, M por el valor de X0. Esta Y0 va a pasar para allá sumando y queda la Y despejada. Mira que quería. M por X menos, bueno, voy a colocar eh, más, el valor de Y0, que este paso positivo, menos M por X0. ¿De acuerdo? Esto que está aquí genéricamente hablando es lo que se le conoce como la ecuación de la recta que te da el punto de corte con el eje vertical. Esto que está acá que es la coordenada en Y sí, del punto por donde pasa la recta esto es la coordenada en X del punto por donde pasa la recta y esto es la pendiente ese es el famoso B ¿por qué? porque la recta tradicionalmente se escribe como Y igual a MX más B esa B que está allí representada esto es el punto donde corta el punto de corte con el eje Y ¿ok? con el eje Y esa B, que es el punto donde corta el eje Y, la gráfica, lo puedes ver desde acá. Ahora, si yo te digo a ti, no, bueno, el punto resulta que es, el punto A resulta que es 2, 3 y la pendiente, vamos a trabajar la que es igual a menos 2. ¿Sí? Vamos a dejarla así. Si tú colocas aquí el 2 en X y el 3 en Y, ¿cómo queda el asunto? Mira, quedaría el 2 en X, el 3 en Y y la pendiente resulta que es menos 2. Y aquí tú puedes agarrar y haces la operación que acabo de mencionarte yo ahorita. Mira, este menos 2 por este, este por este, quedaría y menos 3 igual a menos 2x más 2, eh, más 4. Porque 2 por 2 aquí daría 4 y menos por menos más. Mira que este 4 que está aquí es el producto de esto por esto, que sería este término que está aquí. ¿Y qué pasa con este menos 3? Pasaría sumando. Mira que si este menos 3 pasa a sumar. Aquí queda la Y despejada y aquí quedaría el 3 sumando. ¿Qué queda aquí cuando tú sumas estos dos valores? La suma algebraica, mira que este negativo es por el negativo de que dependiendo del signo de la pendiente va a quedar positivo o negativo. El resultado de sumar esto te va a quedar aquí un 7. ¿Y ese 7 quién es? El valor del B. Entonces, genéricamente, sí, lo puedes pensar así, lo puedes pensar así, pero matemáticamente, mira que aquí está la ecuación de la recta. ¿Qué quiero concluir con esto? Mira que el valor que multiplica a la X cuando Y está despejada, cuando Y está despejada, el valor que multiplica a la X es la inclinación de la recta desde un principio, la pendiente. Mira que cuando Y está despejada, cuando tú tienes acá el valor que multiplica la x, ya te está diciendo que eso es la inclinación de la recta. Eso lo aplicamos muchísimo en la parte práctica en epsilonacademy.com Publicidad. Ahora, aquí básicamente mira que y igual a esta expresión es el famoso mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto donde corta el eje vertical. Eso sería como una manera de representar la ecuación de la recta. Y mira que son dos variables, son dos incógnitas o dos valores genéricos, mejor dicho, vamos a decirlo así, X y Y, y tú puedes allí despejar y reescribir la expresión de otra manera. Se llama la ecuación general de una recta. Cuando tú, por ejemplo, pasas este 2X para este lado, mira que te quedaría 2X positivo más el valor de Y, este 7 pasaría restando, y eso lo hacemos que sea igual a cero. Mira que está quedando una ecuación completamente lineal. Y a quién se parece esto? Mira, por ahí se comen los libros así: ax más by más c igual 0. Donde este valor a, este valor b, este valor c igual cero. ¿Y cómo se le llama a esto? La fulana ecuación general de una recta. ¿De dónde salió todo lo que he venido hablando? Mi gente, mi gente bella, preciosa, hermosa que me estás viendo en este video. Todo, absolutamente todo salió fue de aquí. Y para llegar a expresarlo de alguna manera, es decir, así. Para llegar a expresarlo así, que sería genéricamente así o así, que son estas otras dos. Es pura álgebra, es representación de básicamente lo mismo. Esto en el fondo es la ecuación de una recta, ¿ok? Espero que haya quedado claro. En la parte práctica es muy importante cómo se puede representar. Esto es vital, esto es clave. Para los sistemas de ecuaciones que hablamos en álgebra, cuando hablamos de que dos rectas si le hacemos el sistema de ecuaciones si está intersectando, el punto de intersección de esas rectas, los tipos de sistemas de ecuaciones que hablamos allá cuando tenían infinitas soluciones, cuando no tenía solución, cuando tenía solución única, eso básicamente son cuando tú intersectas rectas. Eso lo vamos a hablar en videos. Eh, posteriores cuando hablamos de tipos de cruces de lo que son las intersecciones entre rectas intersecciones entre curvas espero que esto te haya quedado claro, que hayas entendido en la parte práctica es donde profundizamos absolutamente todo y básicamente esto se conecta también con la función lineal ¿qué pasa si yo a esta y la cambio por una famosa f de x? Mira que aquí tenemos una función lineal donde el exponente es 1 y allá en función lineal la graficamos en una línea recta, te dije que esto era la inclinación de la recta, te hablé de que este era el punto de corte en el eje Y y se ahora ya no es una recta sino una función. Entonces si quieres echarle un vistazo a eso, la... el video se llama función lineal y lo puedes conseguir directamente en el buscador, función lineal, hashtag Epsilon Academy y aparece, ¿sí? Entonces, básicamente, pilas con esto, ecuación de una recta, es todo. Nos vemos entonces en el siguiente video. Si te gustó, si entendiste, ya sabes lo que tienes que hacer. Chao.